La senadora Villanueva. Muchas gracias, presidente. Buenos días, Según, on, Bueno, nuestro país se enfrenta a la mayor ola de transformaciones geopolíticas de la última década en este clima de inestabilidad geopolítica y desafíos múltiples, desde la urgencia de reorientar nuestro modelo productivo para paliar el cambio climático a la necesidad de frenar la espiral de guerras y amenazas que desafía el derecho internacional, nos encontramos también ante una oportunidad histórica para reforzar y reorientar nuestra política exterior, erigirnos como un actor político que abandere una nueva agenda en defensa de la paz, los derechos humanos, la igualdad plena y real entre hombres y mujeres y la justicia social. Sin embargo, los presupuestos que nos encontramos eh, vuelven una vez más a representar la continuidad, un paradigma que ya se ha revelado ineficaz y fallido. Y, más que nunca, hoy, después de 40 años de democracia, nos lleva a una conclusión y es que España no tiene política exterior. El cambio de gobierno que ha ocurrido, no lo olvidemos, gracias al empuje y la lucha de la gente decente de nuestro país, necesita implicar un cambio de rumbo en nuestra política exterior. España no puede dejar escapar la oportunidad de conformar unas cuentas que integren de manera transversal un enfoque que priorice la defensa de los derechos humanos, la paz, la equidad de género y el desarrollo sostenible, que acompañe todas sus acciones de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Este grupo parlamentario ha trabajado en diversas propuestas al respecto. Por ejemplo, algunas de ellas, que la Oficina de Derechos Humanos pase a ser la Oficina de Coherencia de Políticas, Derechos Humanos y de Equidad de Género, dotándola así de una capacidad evaluadora ex ante y ex post, que la diplomacia de Estado impulse la gestación de una Convención Internacional para el Reconocimiento de los Derechos LGTBI, que el Ministerio sea pionero en la creación de un ambicioso programa global de protección y apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos, que se acompañen con especial ahínco y con recursos también los procesos de paz y descolonización en curso, como pueden ser los de Colombia, Sahara Occidental y Palestina. Que el Estado se haga valedor y referente en la defensa de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra acción exterior. Especial relevancia tiene este hecho en las políticas de igualdad en el seno de la propia Administración Pública, que es una de las grandes tareas pendientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que debe contar y presupuestar con un plan para potenciar las políticas de igualdad y revisar de manera inmediata el escasísimo número de mujeres, un 12% de embajadoras actualmente. Que se democraticen también, especialicen y modernicen tanto los mecanismos de acceso como la estructura orgánica de nuestro servicio de acción exterior, entre otro abanico de acciones. Otra prioridad ausente en estos presupuestos tiene que ver con las condiciones de vida de nuestros y nuestras compatriotas en el extranjero. En un momento en el que muchos y muchas de los eh, compatriotas han tenido que emigrar por no tener oportunidades laborales en nuestro país, el presupuesto eh, sigue siendo intacto. Necesitamos un plan y políticas de retorno específicas para que nuestra gente tenga un país al que volver. Respecto a Cooperación Española, una de las grandes víctimas de los presupuestos desde que llegó el Gobierno del Partido Popular ha sufrido un 70% incluso en sus sectores hasta un 90% de recortes. Los presentes presupuestos nos alejan del 0,7% pero también nos hace imposible alcanzar el 0,4% comprometido para 2020. Estos compromisos parten de una realidad y es que no está como objetivo el atajar la creciente desigualdad internacional, que es un lastre para el desarrollo y la paz mundial, además de un peligro medioambiental de dimensiones incalculables. Si hablamos de Europa, en, si hablamos de Europa nosotros criticamos el uso, cómo no contribuye a la disminución de la brecha social y económica, y sí se utiliza para cuestiones sobre las que estamos en contra, como el acuerdo Unión Europea y Turquía. En definitiva, es una necesidad y una urgencia inesquivable que los presupuestos generales del Estado reflejen y habiliten un modelo de acción exterior alternativo y diferente, un modelo de acción exterior democrático que haga de nuestro Estado un actor relevante en la arena internacional, que defienda y proteja a nuestra gente y sea reconocido como garante y defensor eficaz de un sistema global justo. Señorías del Partido Socialista, Busquemos un compromiso unitario para devolver a España al lugar que se merece en el mundo, una línea de trabajo conjunta que podamos empezar a construir desde hoy mismo. Tenemos mucho camino que recorrer y mucho que corregir de los antiguos gobiernos del Partido Popular. España no puede volver nunca más a ser errática en la escena internacional ni volver a subordinarse a intereses a de otras señoría. potencias extranjeras. A cabo, presidente. Intereses que son diferentes a los que necesita España. Iniciemos con fuerza esta nueva etapa, porque si sí se puede. Muchas gracias. gracias,